¿Me entrada, hijo? Qué rico tenerlos con nosotros esta noche. Voy a contarles algo que me sopló el Señor. Cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que tú vienes a la iglesia, comienza un nuevo día para esa persona. Es como si se acabara de levantar, se acabara de duchar, y acabar a desayunar. No sé si me estoy explicando. Cada vez que venimos a la iglesia es una nueva oportunidad de recibir, de ser bendecidos y de tener derecho a la gloria celestial. Venga conmigo al libro de Juan, capítulo 1, por favor, verso 1. <coughs> libro de Juan, Evangelio de Juan, johanán capítulo 1, verso 1. Hoy vamos a aprender sobre el mayor poder que existe en esta tierra. Diga, el mayor poder del mundo. ¿Quieres saber? Levanten la mano a los que quieren saber. Oh, gloria al eterno, estás en el lugar indicado. Hoy vamos a aprender sobre el dunamis, el poder de la palabra orada. Aló, auxilio. Ay, sí, gracias. Sí, porque me da la impresión de que me quedo yo aquí solo. En un esperanto aquí. No. Amén. Libro de Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos a recordar algo que tú y yo sabemos hace, incluso antes de ser cristianos. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio, en el comienzo, en el origen, en la identidad, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios.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 no han podido entender cómo se generó el universo. A mí me da mucha risa cuando hablan de la teoría del Big Bang. Imagínense, es como si tú cogieras un poco de pintura en tu mano o en una copa y la tiraras sobre una pared, Ya un poco de... Si la teoría del Big Bang fuera así, imagínense cómo estaríamos tú y yo, quién sabe los ojos, en dónde... ¿Las manos en donde, ¿Los pies en donde ¿Quién sabe qué clase de amorfo seríamos si eso fuera cierto? Pero en el principio estaba la identidad, la verdad. Dios dice la palabra. Y se manifestó como el verbo. Escuche esto. Cuando tú vas a Génesis capítulo 1, verso 1, rápidamente, Berechit 1, 1, mire. Esto sí que me impresiona. Yo no puedo, cuando enseño esto, no puedo dejar de nombrar, porque estamos hablando de, de, de la revelación, del principio. El libro de Berechit significa el origen, la luz. Eso es impresionante. Aleluya. Rico estrenar Biblia, pero es una bendición. En el principio, ¿sí ve? Creó Dios los cielos y la tierra. Y la gente cree que fue así y aparecieron los cielos y la tierra. No es así. Sino que, mire cómo fue, verso 1 del capítulo 1 del libro de Juan, era el verbo. O sea, antes de cualquier cosa, está la palabra en la expansión, manifestándose en una unidad. Por eso digo una, cuando tú dices una, unidad, está redundando. Perdóneme. <coughs> Mil perdones nuevamente está allí la expansión y brilla el verbo la gloria del Padre de Dios hace que el verbo brille como si prendieran aquí una luz esperando que esa luz hable porque esa luz es la palabra ¿me sigue? no apareció el Padre completo, no, el verbo quien revela al Padre a través de nuestro Señor, el Espíritu Santo, el Rúa Así que poco a poco, como le estoy hablando, va apareciendo y revelándose. ¿Y cómo se revela? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza a revelarse. Escuche esto, escuche. Este era en el principio con Dios, verso 2. Todas, plural. Las cosas que fueron hechas. Las cosas. Dígale que está solo las cosas. O sea, cada cosa fue creada en el principio por Él. Y dice que sin Él, aló, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y cómo lo confirma? Escuche lo que tiene la palabra. Vida. Verso 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Pero cómo así si no había hombres ahí? Míreme, ¿habían o no había hombres ahí en el principio? ¿Por qué se quedan tan callados? ¿Qué dicen, Etze? ¿Por qué cree que sí? No, no, estamos hablando de humanos, hombres. Los ángeles son ángeles llamas de fuego. ¿Estaban existían sí o no? Sí. En él sin revelarlo, sin traerlo a la existencia. ¿Cómo le demuestro eso? ¿Cómo le demuestro eso yo a usted? ¿Cómo nos demuestra Dios a nosotros eso? Muéstrame su sangre. Muéstrame su sangre. Muéstrame su corazón, muéstrame su hígado. Usted o no puede, se te lo tendría que sacar. ¿Pero lo tiene o no lo tiene? ¿Dónde? ¿Entos? ¿Dentro suyo? Ah. Mm. Cuando su papá y su mamá se conocieron, usted no estaba, pero sí estaba. Eras un ciernes dentro de, eh, dentro de la cisterna de tu padre. Aló. Pero ahí estabas. Minúsculo como un espermatozoide. Pero ahí estabas. Ah. Aló, ¿está aprendiendo algo? Verso 2 de Berechit. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Eso es verdad? Eso es falso. Porque el Señor creó la tierra perfecta. Aló, ¿o ¿ustedes creen que Dios es loco para crear una locura y crear la tierra desordenada y vacía? No, si Dios no es loco. Creó la tierra perfecta, maravillosa y hermosa. Es más, ni siquiera la creó para ti ni para mí, la creó para Satán, -Satan. cuando era el lucero de la mañana, era luz bella. Cuando la quiso, pues entonces no la dio a nosotros. Pero como el Señor lo lanzó para la tierra, en esa caída que yo les he enseñado en el Evangelio, perdón, en el libro de Queremías 4.23 en adelante, en el libro de Isaías, capítulo capítulo 11 y capítulo 14, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, ahí describe todo lo que pasó. ¿Y por qué en el versículo 2 ya estaba la tierra desordenada y vacía? ¿Aló? ¿Se dan cuenta? Hay un espacio. Segunda de Pedro dice la palabra que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces, ¿cuántos días se habían pasado aquí a la luz de los ojos del Padre? Muchos. Aló. Yo no puedo entender cómo, y yo lo escuchaba cuando empecé en el Evangelio, ahora ya no tanto, que habían pastores que negaban los dinosaurios, pues ya están los huesos. ¿Y ¿Cómo va a negar? En mi mesa hay un vaso con agua, ¿cómo va a negar esto usted? No, los dinosaurios existieron, ¿por qué? A causa del pecado en el cielo llegas a Hasatán y las criaturas que Dios había creado, que las describe aquí en el capítulo 1, se envilecieron. Y entonces por eso se deformaron. A la manera y a la forma de Hasatán. ¿No le parece muy bonito un, un velociraptor? Imagínense. No, es asqueroso. Y todo lo que hay ahí. Bueno, sigamos aquí en la revelación, que es lo que nos importa? Diga, el poder más grande del mundo. Y para no ir tan lejos, el poder más grande del mundo está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, y en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 2, 3 y 4. Y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. O sea, sin el Padre, sin Yahshua, sin Jesús, sin el Espíritu Santo, el Rúho usted y yo no estaríamos aquí. Esto es realmente maravilloso. Amén. Así que el poder más grande del mundo es la palabra en oración pero no es la palabra en oración humana, es la palabra en revelación divina tendiente a los versos bíblicos que están establecidos para la creación, para la función y para la vida del hombre diga creación función y vida porque eso es lo que nosotros somos, nosotros somos células funcionales, vitales en la existencia de la eternidad ¿se sabía eso? Se lo repito, usted y yo somos células, existencia vital en la eternidad, átomos fungiendo, reverberando en este mundo, más exactamente en el planeta Tierra, imagínese eso. ¡Wow! ¿No le parece maravilloso? Somos la luz del mundo aquí en la Tierra. ¡Wow! Esto es realmente maravilloso. Entonces, muchas personas desconocen el poder de la oración bíblica, no de la oración de ese neces... padre ayúdame, no, de esa no estoy hablando, padre hazme justicia, padre dame, eh, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando, padre tú eres mi abacados, tú eres mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me harás descansar por amor a tu nombre, aleluya, de eso estoy hablando. Permítame le digo algo, me voy a adelantar. No hay nada más poderoso en la tierra que una oración lanzada como está establecido por la santa palabra de él. Esa oración no la detiene nadie. Pero el cristiano no sabe orar, pero usted gloria al Eterno se sí ha aprendido y hoy vamos a aprender cosas profundas, grandes y ocultas que mucha gente no conoce. Venga al libro de Marcos capítulo 4, por favor. Tenga muy en cuenta el preámbulo que estamos hablando. De hecho, es desde el versículo 14, pero me gustaría mucho leer en los versículos anteriores, desde el 1. ¿Me lo permite? ¿Sí o no? Pues si no arrancamos del 14, que es lo que me interesa que usted aprenda. Así que antes del 14, tengo que leerle 13 versículos más. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, verso 1 del capítulo 4 del libro de Marcos. Tú lo encuentras esa concordancia en el libro de Mati Yahu, libro de Mateo capítulo 13. Dice la palabra del Eterno. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y esto me impresiona mucho. ¿Por qué no lo hizo en Galilea? ¿Por qué no lo hizo en Jerusalén? ¿En Nazaret? ¿Por qué no lo hizo en otro lugar? Sino en el mar de Galilea. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba junto al mar. Cuando nosotros estudiamos teología, recordamos que el mar es un tipo apologético de personas del mundo, no creyentes, sin querer ofender, son personas impías. Venga conmigo, verso 2. Y les enseñaba por parábolas, esto lo confirma, vea, porque después del versículo 14 se va a entender que a los hijos les enseña cara a cara y la verdad, y no oculto como lo hace por parábolas. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, esto sí que me impresiona, en la doctrina de él, bendito es su santo nombre, aleluya, la doctrina del Evangelio de Jesús, de Yahshua Hamachiach. Y les enseñaba en su doctrina, oíd, oigan, porque la palabra va a hablar, eso es lo que quiere decir ese verso. El sembrador salió a sembrar. Mire cómo le gustaba redundar. ¿Qué hace un sembrador? Sembrar, cultivar, cuidar el cultivo y luego cosechar. ¿Por qué decía eso? Porque hay cristianos que no salen a ser cristianos, sino a hacer otra cosa. Gloria a Dios que aquí no pasa eso. Amén. Ay, Padre y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino escuche esto y vinieron las aves del cielo y la comieron una pregunta usted ha leído este verso antes ¿Quiénes son las aves del cielo vienen las aves del cielo y se comen las semillas se comen, se comen las semillas sí, y por lo que está sembrando el sembrador porque Jesús no se tomó tanto tiempo para Muchas veces las aves representan demonios, dice mi hijo aquí sabiamente. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. La palabra cayó junto al camino donde están los hombres. Aló, Y vienen las aves del cielo y se la comen. Sabiamente mi hijo dice los demonios. Otra parte cayó en pedregales. Donde no tenía mucha tierra, escuche aquí habla de tierra, y brotó pronto porque no, te, no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Raíz, tierra, pedregales. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra, otra vez, segunda parte, se, tercera vez que dice tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Brotó y produjo fruto y dio mucha cosecha. Verso 9, entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Usted sí se ha dado cuenta que hay muchas personas a las cuales uno les predica uno recibe la palabra con agrado, hoy oh, necesitaba esa palabra! ¡Qué bendición! Amado, lo espero en la iglesia, ¡claro que sí! Y nunca vienen. Otros, hoy oh, necesito que ore por mí! ¡Por favor, ore por mí! Y usted ora por él y ni gracia le da. Después se entera por los amigos o por los familiares que sí funcionó el milagro, la palabra que usted oró por esa persona, pero nunca la volvió a ver. Otros, ¡a mí no me hable de eso! que yo soy católico, apostólico y remalo, y primero muerto que bombardeado. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? A mí no me gusta esa gente loca, evangélica, fanática. Yo con fanáticos no tengo nada que hablar. Esos son los que crecieron entre espinos. Nunca, nunca te van a oír. Pero luego viene, viene nuestro señorista, el que tiene oído, Oiga, el que fue creado desde el principio, desde el origen, para ser salvo, escuche. Pero ellos no entendieron. Siga conmigo, por favor. Verso 10. Cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los doce, o sea, la multitud que estaba, algunos de la multitud que estaba con los apóstoles, le preguntaron sobre la parábola. Ya les enseñé que una parábola es una enseñanza del cielo, con, de una manera muy humana aquí en la tierra, ¿recuerdan? Una especie de Rafael Pombo, ¿sí? De poesía, de... Y él les dijo, a vosotros os des, verso 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Diga conmigo, a los hijos les he dado conocer el misterio del reino de Dios. ¡Wow! Lo que pasó en el origen sin que aparecieran las cosas antes. ¿Está aquí conmigo? Las cosas grandes y ocultas que no conocemos, las que fueron hechas desde el principio. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. ¿Todas qué? ¿Dónde leímos eso antes? Cierto que leímos todas las cosas antes? ¿Dónde? En Juan capítulo 1, claro que sí. ¿Se da cuenta? Las cosas, todas, tienen nombre. Y todas las cosas salen a la luz cuando tú las nombras. Por favor, tenga en cuenta lo que le acabo de decir. Cuando yo nombro algo, lo llamo de la expansión a la existencia. Así que tengo que tener mucho cuidado con lo que yo hablo. ¿Me sigue? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. En el libro de Mateo capítulo 13 dice, no sea que entiendan y se arrepientan y tenga que perdonarlos. Y aquí es donde muchas personas confunden el amor de Dios. Porque Dios no quiere, que esas personas se arrepientan, que esas personas entiendan y tengan que ser perdonadas. ¿Se había escuchado eso alguna vez? Está asombrada, estoy oyendo el pensamiento. ¡Oh! Yo le escucho aquí. Hay personas que Dios no quiere que se arrepientan porque son muy malas. Pero si entienden la palabra y reciben la palabra y se arrepienten por la palabra, Él tiene que perdonarlos porque Él es Dios. Yo oro para que todos esos malos, como el presidente de la república, se arrepientan. Porque es muy malo. Son muy malos esos ministros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque los ladrones no van al reino de los cielos, ni los estafadores, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones. Está en Apocalipsis 21.8 en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, versículos 18 y 19, y Gálatas, capítulo 5, bueno, le puedo dar cien citas de esto, pero hay que orar, que tal que algún día pueda que se arrepienta, si no se arrepiente, pues, Dios no pierde nada y nosotros tampoco, pero la palabra es clara, mire, permítanme volver y se lo leo, wow. para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les hayan perdonado los pecados. Mateo 13, para que no se arrepientan y tenga que perdonarlos. Estaba orando antier en la mañana, en la madrugada. Estaba orando por el clima. Y Dios me dijo. Ustedes saben que si Dios no me dice, yo no digo nada. Pero me dijo. Las inundaciones. Los moveres de tierra. La manera como se deslapa la tierra y se derriten prácticamente los montes en Colombia es gracias a la brujería que ha hecho toda esta gente que cree en el comunismo, en el socialismo y en el progresismo. Y ese es el pago. Y hasta que no se arrepientan, Dios no va a quitar ese juicio de Colombia. Y esto apenas empieza. Se los dije desde el año antepasado que iba a haber verano y en el verano era invierno. Y que se iba a entrar el mar a las ciudades. ¿Se acuerdan que se los dije? Y los ríos a los municipios y a, y a las ciudades, en los departamentos, se los dije clarito. Y está sucediendo y seguirá sucediendo porque el padre me dijo que todo lo que está pasando en Colombia es consecuencia del pecado, de la brujería, de la hechicería, de todos sus embrujos y sortilegios ancestrales, de toda esa porquería. Pero sí le digo una cosa. Donde haya un cristiano realmente fiel y santo, no ocurrirá nada. Si ¿Sí se han dado cuenta cómo se ha inundado Bogotá y si usted aquí de su casa, ni siquiera. Y la gloria y la honra es para nuestro Padre eterno, porque Él cumple su palabra, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Bendito es su santo nombre. Pero el juicio viene. El juicio viene y viene terrible. Y el hambre viene y viene terrible. Porque no sé si usted se ha dado cuenta, que la mayoría de las troncales del país están desfajustadas por el clima y no hay transporte de alimentos. Recuerden que les he venido diciendo, guardemos alimentos. Se lo he venido diciendo desde hace rato, eso no tiene nada que ver con el mensaje de hoy, pero cuando hay profeta, hay profeta. Guarde los alimentos, porque esto no va a parar. Si Colombia se pusiera a orar y a pedir perdón, y toda esa gente que que está a favor de la brujería, de la hechicería, del comunismo, del progresismo, Dios nos perdonaría. Sigamos aquí que estamos hablando del poder más grande que hay en todo el mundo, y es el poder de orar, como está escrito en la palabra, al Dios de la palabra, no a los mamos, no a la pachamama, no a los ancestros, no a la brujería ni a la hechicería. Que quede claro, aleluya, bendito es su santo nombre. Wow. Versículo 13, les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¡Wow! El sembrador es el que siembra la palabra. En este caso, él. En este caso, el predicador. ¿Amén? Y estos son los que junto al camino, eh, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Así que sí comprobamos que las aves del cielo son los demonios. Sí, ahí está escrito, veanlo. No estamos especulando aquí. ¿Se dan cuenta? Yo me imagino a los teólogos por allá. ¡Oh! ¡Reprendo eso! Que... Aquí está, peleen con la palabra. Las aves del cielo son los espíritus, los demonios de Satanás. Tan sencillo como eso.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 Y vemos muchos cristianos, ahora con contratos con el gobierno, porque hay muchos cristianos que ya tienen contratos con este gobierno. ¡Qué vergüenza! A mí me han ofrecido, primero muerto que bombardeado a Domín. No sé si me estoy explicando. Se no puede soslayar el principio fundamental de la palabra. Y si no serías uno de aquellos que está hablando la palabra. Wow, dice la palabra. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra. Pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hace infructuosa. Empezaron bien y terminaron mal. Veíamos cómo predicaban antes de bonito y ahora cómo están detorcidos con el evangelio de la prosperidad. Wow. Pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se hace fruto, ¿me sigue? Estos son los que fueron sembrados en buena tierra y los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Luego sigue diciendo la palabra y en el verso 21 en adelante que no hay nada oculto en este mundo que no haya de ser revelado. Que el Señor nos guarde. Amén. Que el Señor nos guarde. ¿Cuántas cosas tú y yo hicimos en oculto? Bien oculto que creemos que nadie se dio cuenta y casi nadie. Hebreos capítulo 12 ángeles del Señor tomaron nota y nos vieron. Y lo peor, se le contaron, le fueron contadas a nuestro Señor y lo peor, Él nos estaba viendo y lo peor, Usted tiene que confesar todo pecado para que el Señor no los tome en cuenta. Aló, todo, desde la juventud. Aló, desde la juventud. Amén. El Señor aplica su sangre, la salpica, la rocía sobre nosotros, soluciona su problema. Amén. Pero vamos a hablar ahora sí lo que nos interesa. Dios, no importa si tengo que hacer otro seminario. Pero míreme, por favor, un edificio no se hace de un día para otro, sino que se, se cavan los fundamentos, luego se echan mortero en los fundamentos, estoy hablando de las columnas, luego se arman las columnas, luego los pisos y luego sí, amén. Entonces tenemos que saber de dónde viene la palabra para saber cómo usar la palabra escritural, bendito su santo nombre. Lo que el enemigo no quiere que tú sepas, y con esto quedo yo feliz, es el poder que tiene la palabra de Dios en tu boca. Con eso podríamos terminar. La palabra de Dios en nuestra boca. No es que nuestros, nuestro Padre Eterno nos haya escuchado. Para un milagro de sanidad, por ejemplo. Lo que ocurre es que nosotros somos edificios y... Que nos vamos desgastando con el transcurso del tiempo. No te lo han dicho. Y viene, yo cuando era joven, corría 50 kilómetros en una hora, hora y media. 10 kilómetros en 20 minutos. Ahora no corro ni 2 kilómetros. Y tengo una salud perfecta. En bicicleta rodaba 100, 120 kilómetros. Ahora haciendo fuerza, 30. Y tengo perfecta salud. ¿Ahora si lo entiende? Nadie se lo había dicho. Nos vamos desgastando, normal. Lo que el Padre sí nos quita son los achaques. Amén. hay nadie dijo nada. No, yo tengo 15. El único viejito aquí soy yo, pues. <ríe> Dígale, Padre Eterno, quítame los achaques. Él se los quita. ¿Mm? Vi en un video de YouTube, hay una jovencita que canta, toca a Dios convierta a esa mujer. Es una loquita mexicana, ya tiene como 30, 35 años, pero va a todas partes del mundo tocando el piano por las calles y la guitarra. Y es una loca completa, pero toca hermosísimo. Y como a mí me fascina el piano y las aperturas, bueno, ustedes ya saben, esos grandes, grandes concertistas que hubo en el pasado, ya hoy en día no hay, pero bueno. Y me impresiona algo, estaba tocando una... ¡Uy! Una apertura increíble esa mujer en México. Y llega una señora como de 60 años. ¡Ay! A mí también me gusta tocar, o tal vez 70, no sé cuándo tenía la señora. Y esta mujer estaba... y ese piano sonaba, y yo más feliz, se me agua hasta el ojo. Y llega la señora con su calma, leurda, pero tocó tan bello. Y ¿sabe qué me impresiona? Que esta mujer... Se emocionó tanto que cogía con una mano y le ayudaba a la señora. Pero realmente la señora, yo creo que tenía más de 60 años, si quiere le mando el video por WhatsApp, tocó tan bello. Lo que pasa es que la señora tocó lentamente. La joven, los jóvenes son jóvenes. Pero no quiere decir que no se haya escuchado, hermoso. ¿Por qué digo esto? Porque tu vida, así ya camines lento, mi querido viejo, es linda a los ojos de Dios. Yo aspiro a que mis hijos nunca me canten esa canción. No se burlen, hola. El poder más grande que hay en este mundo, el poder más grande que hay en tu vida, es el poder de una palabra, un verso bíblico en tu boca. Pero ahora quiero enseñarle algo. Voy a adelantarme casi al final por tiempo, o no me adelanto mejor. ¿No o sí? Ok, seguimos aquí. La palabra la palabra orada trae a la existencia la manifestación del reino de los cielos, oculto a los ojos de las personas insensatas. Me explico. El poder de la palabra orada trae a la existencia atmósferas y dimensiones celestiales que aunque estén sucediendo frente a nuestros ojos y las podamos ver, ellos no las podrán ver. Nosotros las podremos disfrutar y tener acceso, ellos no las podrán disfrutar, no podrán tocarlas, no podrán acceder a ellas. Porque se requiere, como lo estamos leyendo aquí, corazones arrepentidos, corazones sinceros y corazones con deseos de que Dios cumpla su voluntad en esas vidas. ¿Me estoy explicando? El poder más grande que usted y yo tenemos es ver realizado el sentimiento y el deseo de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu en nuestra vida. Oiga, esto no nos lo quita nadie, escúcheme bien. La palabra orada tiene un poder inmutable en el mundo, escúcheme bien. La palabra orada en nuestra boca no la puede destruir ningún demonio, por el contrario el demonio se tiene que subyacer y tiene que obedecer esa palabra, el diablo no nos puede venir a hacer la vida a cuadritos, nosotros somos los que le tenemos que hacer la vida a cuadritos al diablo, ante cualquier circunstancia míreme y mejor, por favor escríbalo si lo está escribiendo, mejor si usted no lo puede ver, es que si usted no lo puede ver es porque es del cielo, es celestial, es del principio, es del origen, porque en el principio no se podía ver, pero los demonios veían a nuestro Señor y Salvador, Jesús, Yahshua, Hamachiach, y se inclinaban, Marcos 5, por ejemplo, vienes tú, Jesús, Hijo de Dios, a atormentarnos antes de tiempo, y como los de Gadara, no los podían ver, no sé si me estoy explicando, cuando usted lee por allí el libro de Hechos, capítulo 16 y capítulo 19, y todos esos demonios veían al apóstol Pablo, ellos sabían que él era un hijo de Dios, y lo decían, y por qué los demás no lo podían ver, porque el mundo jamás podrá ver la gloria de las dimensiones de la manifestación del cielo que hay en tu boca, que hay en tu espíritu, que podrán ver tus ojos, aleluya. Esto a mí me apasiona, verdad me apasiona. Y he estado inmerso, escúcheme, en un mover profético y apostólico, pero celestial no humano, sobrenatural. Y es que usted tiene que comenzar a hacer lo que usted sabe que puede pasar, no a través de mi oración, sino a través de la suya. Nadie podrá orar mejor que tú, sobre todo lo que tú necesitas. Lo he enseñado por años. Pero el Padre está diciendo que ahora es cuando van a comenzar a suceder todas esas manifestaciones a aquellos hijos que lo crean. ¡Aló! La palabra orada en la boca de un verdadero cristiano crea una autoridad sobrenatural en el mundo espiritual y en el mundo físico. Lo que estoy queriendo decir con esto que esa autoridad espiritual en el mundo espiritual y en el mundo físico no la puede solallar ningún demonio. Es una autoridad que parte la dimensión de lo físico y lo eterno al mismo tiempo. O mejor, debo decir, lo divide. Porque no sé si usted sabe que Moisés, a través de la manifestación de la revelación de la palabra con poder, abrió el mar rojo en dos. Y Moisés abrió el Jordán en dos. Y Elías, Eliseo, perdón, no sé si usted me sigue. Mire, preste atención a lo que acabo de hablar. Moisés, Eliseo, ¿hay alguien aquí? Cuando un cristiano genuino entra en la revelación de la autoridad de la palabra orada, divide el reino de las tinieblas y aparece el reino de la luz del cielo. Ese es el poder, tenemos el poder de manifestar la gloria del Eterno. No tiene ningún poder, ninguna autoridad, ningún demonio, ningún diablo, sobre un santo, óigame bien, sobre un hijo de Dios santo, que está profetizando un verso bíblico. No hay manera que el diablo pueda ponerle, pueda ponerle trampa a ello. No hay manera. Así que sí me voy a adelantar, perdóneme hija, pero es que no puedo callarme. Mire, yo voy a llegar allí, pero... Necesito que usted entienda esto de una vez. Cuando estaban, Éxodo capítulo 14, verso 12 en adelante, hablando mal de Dios, hablando mal de Moisés, hablando mal de todo lo que iba a pasar, Moisés no se puso allá, ¡ay! ¿ahora yo qué hago? Voy a pegar un tiro con el báculo. No. Él se fue a hablar con Dios. Señor, ¿qué hago con este pueblo? Mira lo que están diciendo. Y el Señor le dijo, ¿tú por qué clamas a mí, Moisés? Dile al pueblo que marche, y tú levanta tu vara y tu callado, y abre el mar en... Uf, ¿hay alguien que pueda decir amén a eso? ¿Usted por qué se pone tan pensativo cuando tiene problemas? ¿Por qué se pone tan pensativo cuando vienen los recibos, los pagos? ¿Por qué se pone tan pensativo cuando vienen los achaques, el dolorcito en la rodilla, en el brazo? No se ponga pensativo, reprenda, eche fuera, declare palabra, ¡marche! ¡Amén! Ustedes no me han visto cuando yo me enojo contra el diablo. Ustedes se han dado cuenta. Tuve una experiencia en estos días aquí en la iglesia. El enemigo ataca a un siervo y viene que no podía ni respirar y gritando y llorando. Y me tocó callar ese diablo y echarlo fuera. Y la persona se fue feliz como la lombriz comiendo maíz y diciendo aleluya, gloria a Dios. Amén. Usted no se preocupe porque vengan a amenazarlo. Que es que lo voy a desahuciar, que lo voy a echar, que le voy a hacer, que... Hay que le va a dar cáncer, que le va a dar no sé qué. Vea, con esas para el diablo. Es que ni siquiera nos podemos morir ni la risa, ni siquiera. Nunca diga eso. Sí, porque le, le da un infarto, una risa que le dé por ahí. Dios nos guarde, amén. No, usted va a vivir desde la risa, aleluya. Va a vivir de la paz, de la gloria, del poder de Dios. Así que cuando venga el diablo, Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción pero estar tranquilos, confíen, yo he vencido al mundo. O sea que usted no tiene que hacer nada, ni siquiera que marchar a la hora del té, sino, míreme, mi salsita, diablo, va a ver lo que mi padre le va a hacer. Y usted se vuelve un, un, un, un, un sabio erudito en el arte, padre, un Picasso, Papi, mire, el diablo me está provocando, pero yo te amo. ¿Qué cree que puede pasar ahí? Muchos discípulos se apartaron del Señor Jesús porque les dijo la verdad y les dolió y les molestó. Se disgustaron con Él. Y les dice el Señor, ¿quieren irse? Váyanse. Y se fueron. Qué atrevidos, ¿no? Y se acerca Pedro y le dice, Señor, yo no me voy. Bueno, ya se había ido unos cuantos días también, unos cuantos. Se estaba ya cayendo el sol y ya se, se, vi, se vieron las tinieblas. Y dijo, uy, el diablo viene por nosotros. Y se devuelve y le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Estoy parafraseando Juan 6, 68. Aló. ¿Cómo vas a tener miedo si en tu Biblia, si en la boca de Dios, está la palabra de vida eterna? Entonces, vuelvo a lo que quiero decirle, no hay nada más poderoso que una oración levantada al cielo con amor, con fe. Es un misil que no lo puede parar nadie, es un misil que atraviesa el primer cielo, el segundo cielo, y llega al tercer cielo, al trono de la gloria. Y si me tiene paciencia, le digo cómo va a ser de vuelta. Mire, usted no se imagina lo que usted tiene en su boca. No me diga que los dientes porque... Por ahí lo pensaron. Y no voy a mirarlos porque... <risa> Él es el autor y consumador de tu fe. Escúcheme, escúcheme. Es el creador... El hacedor de la palabra que tú declares con amor. ¿Cómo no la va a cumplir cuando tú la dices en esa misma magnitud, en esa categoría de hijo santo? ¿Eh? ¿Se da cuenta que cambia? Yo me jato y le pido al Señor perdón por eso. Pero usted se ha da dado cuenta que usted a mí nunca me ha visto cari acontecido, haría cari alargado, oh, Hermanito. No, sino que usted siempre me ha visto a mí así. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué yo tengo la, el rostro tan gordito? Yo le pregunté a Dios por eso. No me disgusta para nada, siempre me ha gustado mi rostro. Pero el Señor me reveló, ¿sabes por qué? Porque tú vives feliz conmigo. Y desde el principio, desde pequeñito yo conocí la palabra y yo siempre tuve paz, aunque yo tuve mis años de impío y aún siendo cristiano también. No crean, pero Dios ya me rescató. Me limpió, me purificó. Ahora estoy dando fruto, amén. Pero mi forma es porque yo siempre sonrío. Yo, yo miro para arriba y yo sé que vas a sorprenderme hoy. ¿Y qué ocurre? Siempre me sorprende. Yo no sé si usted algún día le ha dicho al Señor, Padre, hoy quiero que me sorprendas. Yo vivo de sorpresa en sorpresa. Vivo ensimismado por ello. Dile al Señor, sorpréndeme, prepárate para ser sorprendido. Ah, pero antes de ser sorprendido, estás y estés apercibido. Lanza un misil para el cielo y espera la sorpresa. Por eso es que me juegan me gustan tanto los juegos pirotécnicos. Alumbran hermoso. Así son las oraciones de los cristianos santos cuando van para el cielo. Cuando menos se volvió Satanás, ya llegó al tercer cielo y me ganó. Y el infeliz, ¿sabe qué hace? Monta guardia en el segundo cielo. Las aves del cielo. Monta guardia para ver en qué momento baja la oración, así si la puede robar. Pero cuando ha sido lanzada con ese proyectil del poder, del amor y de la fe, baja con más fuerza todavía. Y cuando pasa y despeluca el bicho ese, quedó así apenas. No sé si me estoy explicando. Mire, yo se lo digo porque se me ha mostrado estas revelaciones. Pero cuando el cristiano está allá, ¡ay, Señor! <risa> viene la oración y se la roba al diablo. Y el cristiano queda desposeído, se queda esperando. Pero usted y yo no. Porque todas las cosas fueron hechas por él. Y sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho. ¿Está aquí conmigo? Mire, amado, les enseñé en el seminario anterior, Juan 15:7. Déjenme, se lo parafraseo.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 pero ¿tiene la capacidad de esperar a ver lo que usted creó con su palabra? Aló, dígale a su lado, no se canse, no se canse, si lanza una oración, láncela de manera poderosa, no la lance de manera pusilánime, esos misiles de Rusia, algunos no han llegado, porque han sido lanzados sin fuerzas, algunos fusiles son de la primera y segunda guerra, imagínense, a él le tocó re retirarse de Gersón. Eso es un nombre profético. Y no se lo voy a decir porque no quiero. Averigüe qué significa Gersón y va a entender lo que estoy hablando. tuvieron que retirarse de Gersón. Imagínense, humillados. Dice que atacan más que los rusos. ¿Se acuerdan que ese es el decir de todo el mundo? El ejército más poderoso del mundo. Cuando Dios toma parte con alguien o con algo, el diablo no puede hacer nada. Diga, Padre, toma parte conmigo. Amén. ¿Quieres seguir oyendo? En esto es glorificado mi Padre. Cada vez que usted recibe una bendición, cada vez que usted recibe la palabra con amor, cada vez que usted ora con amor, cada vez que usted cree la palabra, es glorificado nuestro Padre. Pero Él ya es santo y está en el tercer cielo y está en el trono. ¿Por qué no esperamos la retribución de vuelta para que nosotros también seamos glorificados? entonces el Padre será doblemente glorificado. Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 17. Si yo oro por ti y tú eres bendecido, tú oras por mí y yo soy bendecido. Entonces ya la bendición no es solo sobre uno, sino sobre dos. Y si yo soy bendecido, mi esposa es bendecida, mis hijos son bendecidos, la iglesia es bendecida, ya no es sobre uno, sino sobre un montón. ¿A cuántos usted quiere que nuestro Padre bendiga? Cuando usted lance una oración poderosa y reciba la manifestación de su gloria aquí en la tierra. Mire, escúcheme. ¿Está preparado para oír esto? Proposición. Escúcheme. Proposición, oración, manifestación y glorificación. Proposición cuando el Padre te dice, ora por lo que tú quieres. Aro, aló, eh, estoy más subido. La oración va a subir con un poder sobrenatural y va a crear una realización, escúcheme, de cosas en el cielo para que tú recibas la revelación aquí en la tierra. Y cuando viene esa manifestación, wow, los juegos pirotécnicos a tu alrededor. Siempre va a venir una manifestación de lo que tú creas, sea bueno o sea malo. Siempre va a venir una manifestación de lo que tú profetices, de lo que tú digas, sea bueno o sea malo. Recuerde Juan, perdón, Matillahu capítulo 12 versículos 36 y 37 Mateo capítulo 12 versículos 36 y 37 cuidemos nuestras palabras porque por nuestras palabras seremos bendecidos o por nuestras palabras serán ellos condenados, yo me, me tengo que salir de ahí tenemos que tener cuidado con nuestras palabras porque nuestras palabras traen manifestación el Padre nos propone orar vamos a la oración viene la manifestación, luego la glorificación porque el Padre es glorificado cuando usted es glorificado, aleluya amén, wow, tenemos que llevar mucho fruto, ahora escuche esto, bendito es su santo nombre, está aquí, escuche esto, wow, cuánto poder hay en una palabra, es que no, hemos, no nos hemos puesto a pensar en eso, cuánto poder hay en una bala, en un cartucho, pero un cartucho, una bala, lástima no tenemos una aquí. La pudiéramos colocar aquí, no pasa nada. ¿Aló? Imagine que estos dulces es una bala. ¿Eh? No pasa nada. Pero esta bala puesta en un arma y disparada causa daño. Una oración con poder en un cristiano causa mucho daño en las filas enemigas. Una palabra tuya, dicha con poder, puede destruir una legión de demonios. ¿Cuánto poder hay en una sola palabra tuya? ¿Cuánto poder hay en las palabras que lanzó nuestro Señor y Salvador? Que siguen dando frutos por trillones, aleluya. ¿Aló, hay alguien aquí? En una palabra, escúcheme. Hay una coexistencia total. Quiere decir esto, que una palabra influye en la vida de una persona de una manera que usted no se puede imaginar. Yo le digo a usted, mujer, que está feliz aquí, usted es una bendición. ¡Wow! ¿De verdad? Pues ¡Claro que sí! Explote la bendición. Use esa bala a ver qué hace, a ver qué pasa. Todo lo que tú quieras, Está en una palabra contenida y una sola palabra puede contener millones de bendiciones, explosiones celestiales para la gloria de su nombre, imagínense. Una palabra. Ahora, ¿qué podremos decir si es una conjunción y convergencia de palabras? ¡Aló, auxilio! Esto me emociona. Me emociona, me apasiona esto. Porque nosotros podemos ver cómo una palabra se junta con la otra. Sujeto con el sustantivo. Luego el predicado. Luego el verbo y ¡bom! Aleluya. No sé si usted está aquí conmigo. Me acordé de tercero de primaria cuando me enseñaron eso en español y literatura. <risa> la oración, ¿se acuerdan? El sujeto, el predicado, el verbo y tome. Aleluya, gracias, profeta. ¿Está aquí conmigo? Permítame lo doy otra píldora, es que estoy apasionado, vamos a seguir haciendo este, este seminario es el segundo, pero no he empezado siquiera, guau, wow. ¿por qué una palabra contiene tanta dimensión de poder y bendición? porque la palabra creativa de un Amis, sale de la boca de Dios, y es insertada en la boca del hijo, repito, la bala sale del cañón del arma, y crea todo para lo que fue dispuesta. Una sola, un solo cartucho, una sola bala, puede hacer desastres o puede crear bendiciones sobrenaturales. Mire, no hay enfermedad que pueda quedarse en un cuerpo aunque usted la maldice y le quita el poder legal en ese cuerpo. No sé si me expliqué. Porque la enfermedad es maldición y la maldición solo se va con maldición. Ah, no, me cree. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ah. Ustedes, ¿por qué no escuchan mis palabras? Porque las palabras que yo hablo son de Dios. Y si creyeran en Dios, a mí me escucharéis. Uh. Ahí fue cuando quisieron apedrearlo. Pero no pudieron hacer nada. La maldición se tiene que ir de un cuerpo... Cuando el poder, dunamis de Dios, le ordena esa maldición, tienes que salir porque en este cuerpo hay bendición. En otras palabras, tú maldices la maldición y bendices la bendición. Glorificas al que es glorificado, al que está en el trono, y no puede haber maldición. Ahora sí me sigue. ¡Es poderoso! ¡Aleluya! Otro poquito. Yo sé que ya me, me pasó. no, me estoy sobre el tiempo. ¿Por qué esa palabra tiene tanto poder? ¿Por qué una palabra dicha por tus labios que eres un ungido, un bendecido, un santificado? ¡Amén! ¡Aleluya! Tiene tanto poder. Porque fue con una de esas palabras que fue creado el universo. Mire, se llama lenguaje. Hay un solo lenguaje universal. El que el Padre puso en la boca de Yahshua Hamachiach con el cual se crearon todas las cosas. No tienen otro nombre las cosas, sino el nombre que tienen las cosas. Cuando yo uso mi palabra y digo copa de agua, copa con agua, perdón, eh, de agua es muy complicado, copa con agua, estoy usando el nombre que Yahshua, el padre, le puso desde el principio a una copa que contiene agua. ¿Sabe qué estoy haciendo? Estoy usando mi lenguaje para ir al lenguaje original y que el lenguaje original cree lo que yo necesito. Fácil. Mi amada esposa yo la vi sirviendo y preparando el altar, sirviendo y virtiendo el agua en la copa. Porque yo le dije, porque ella se dio cuenta que se necesita agua en el altar. Mi lenguaje se unió al lenguaje universal, al único lenguaje verdadero. Mi esposa lo escuchó y mi esposa nos bendijo. Me bendijo. No sé si me estoy explicando. Cuando tú usas la palabra, nombras cualquier cosa, la traes de la imaginación a la existencia. Y ahí cobra el poder la palabra del origen, del principio. Un ejemplo y termino. ¿Cuántos quieren ir a vacacionar? Aleluya, eso es de Dios, ¿verdad? ¿Y cuántos, por ejemplo, ya han comenzado a hacer preparativos? Voy a mirar en alguna página de internet cómo están los lugares santos, San Andrés, Santa Marta, etcétera, ¿sí o no? Y cuando usted ya comienza, le está poniendo a esa imaginación, nació en la imaginación de su mente, la mente de Cristo, de Yeshua. Preste atención, porque tu mente pertenece a Él y está conectada con Él. De la mente... De él viene tu mente, viene lo que imaginas y cuando lo nombras ya cobra existencia. Aló, San Andrés, lo pudo ver, lo pudo ver, pudo ver. La playa, se imaginó la playa, se imaginó el sol, la brisa y el mar. Uy, lo nombré y lo saqué de, de la expansión a la revelación y a la existencia. Eso es lo que hace una palabra que tiene poder. Escúcheme. La palabra imaginada con poder se convierte en fe y eso no lo entiende el diablo. El diablo no conoce la dimensión de la fe, el cielo sí. Entonces cuando uno mi palabra al lenguaje original, con mi imaginación, con el amor de la fe y la lanzo al tercer cielo, el diablo no la puede ver. Porque le estoy hablando en otro idioma como hablar en lenguas. Porque solo se puede hablar en lenguas por fe y por la unción de nuestro Señor Ruajacodes, el Espíritu Santo. En otras palabras, termino para no abusar de su tiempo. Soy hijo de Dios. Por ende, fui creado en el principio, estaba en los lomos de Dios. Por ende, tengo derecho a la bendición del principio, del origen. La oración, escúcheme, perdona, hago un paréntesis aquí. Cuando yo deseo algo y lo oro... Estoy metiéndome en el río de la vida de la limpieza y purificación que había en el origen, en el principio. Y por ende lo voy a recibir porque es la voluntad de Dios. Así que cuando yo oro algo, lo saco de mi imaginación, lo nutro de fe, de amor. Esa palabra estará unida a la palabra del eterno, el lenguaje del principio y nadie la podrá parar solo que yo necesito estar postrado, estar santificado, adorar al Padre, creerlo, y el Padre me va a bendecir con su voluntad. La misma que obra en el cielo, va a obrar aquí en la tierra, por la consecuencia del sentimiento de Dios para conmigo. O sea, la voluntad de Dios es el sentimiento de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Me estoy explicando, iglesia? Es el deseo, el sentimiento, el deseo de Dios, es su voluntad. Unida a mi palabra, llega al principio, al origen y viene completamente restaurada. Amén. Incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Toda la gloria y la honra. Son y serán siempre para ti, Padre. Gracias por la revelación de esta palabra. Gracias, Señor, porque estás trayendo a la existencia tu gloria. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando cómo funciona la palabra. Cómo hacía los milagros, Señor. Cómo es desde el principio, Señor. Gracias, Padre. Hoy queremos recibir esta palabra, esta administración. Yo oro por las personas que me ven allí en las redes sociales, Señor. Oro por la profeta Blanquita García, Padre, para que reciba la ministración de esta palabra, para que reciba el poder de esta palabra, la revelación de esta palabra la existencia de esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús Yahshua Hamachia bendice su economía Padre bendice su salud bendice su ministerio quebranta toda oración contraria quebranta toda brujería quebranta toda hechicería quebranta toda maldición todo entierro, conjuro y maleficio que quiere ir en contra de las bendiciones de tus hijos es destruido en esta noche por el poder de tu bendita palabra porque tú eres nuestro Señor nuestro Pastor y nada nos faltará Padre, oro también, Señor, por Yolandita Cortés. Oro por María Vita Guerrero. Oro por María de Jesús Pachón. Que esta palabra imparta, Señor, sobre ella salud, paz, bendición por todas partes. Imparta salud aquí en el auditorio. Imparta salud allí en las redes sociales, en la radio, en la televisión. Imparta tu fuego en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Aleluya. Padre, oro por mi hijo Luis Pinzón por Dianita Aros, por sus hijos, que son mis hijos, bendíceles, y que esta palabra llegue allí, Señor, y los transmute, los transforme, los sorprenda, los bendiga, cada persona que está aquí en la iglesia, cada persona que estoy nombrado, nombrando, Señor, sea transformada por el poder de unamis de esta palabra en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua Hamachia, Cristo Jesús. Padre, oro por Israel Rincón, Señor, por su esposa Livia, Señor, por Laura, Padre, por mi hijo el apóstol David, por Angélica, por mi nieta Día, eh, mi nieta mía, Señor, en el nombre poderoso de Yahshua Jamachía, Señor. Oro por Rosalvita Ibáñez, Padre amado, por Sandra García, Padre amado, por Pachito Huerta, Señor, por deime Rocha Masa, Señor, liberta a tus hijos, que esta palabra llegue y se implantada poderosamente, en ellos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua Hamachia. Padre, mira a mi hija Blanquita Montaño que está cumpliendo años hoy, Señor, bendícela con esta manifestación, Bendiciona sus bendiciones, paz a su paz, saludo a su salud, sorpréndela de manera sobrenatural, Padre, como orábamos esta tarde por ella, Señor. Y ahora cada persona que quiera poner algo delante de tu presencia se ha recibido con esta palabra, pídalo, amado. Padre, Oro también por mis siervos en los Estados Unidos. Oro, Padre, por tu sierva, la profeta Blanquita García, de nuevo. Oro, Padre, por el pastor Francisco Hernández, allí en Atlanta, Georgia. Por el apóstol Duván Valencia, Señor, en Queen's, en Nueva York. Oro, Padre, por tus hijos en Europa. Oro, Padre, por el apóstol Oscar Chavarría, allí en Islas Canarias. Por el apóstol Pedro Núñez, Señor por el pastor Edgar Soto en Barcelona, Padre Oro, por tu siervo, Señor, en México, José Salazar Najera, bendícelo de la cabeza a los pies, bendice su economía, bendice estos negocios, que podamos verlos, Señor, manifestados ahora en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua Hamachiach. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Te pido, escucha la oración de tus hijos aquí en el auditorio, lo que ellos estén pidiendo, Señor. Lo llamamos a la vida y a la existencia, Señor, porque cada cosa tiene su nombre. Llamo a la existencia la salud. Llamo a la existencia la prosperidad económica. Llamo a la existencia la prosperidad espiritual. Llamo a la existencia la paz por todas partes en tus hijos. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua Hamachiach. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Lo que necesitamos para ser bendecidos es una palabra de poder. Una palabra escritural que tú la creas en tu corazón. Todo lo que tiene nombre, salud, está aquí en la Biblia. La bendición económica está aquí en la Biblia. La prosperidad espiritual está aquí en la Biblia. Todo lo que tú necesites tiene un nombre aquí en la Biblia. Declárelo con el capítulo, el versículo y recibelo. Aleluya perdón por la pasión, estoy, mmm. uff, aleluya, mañana es sábado, Chabat, continuamos, tres de la tarde, de manera presencial, aquí en la iglesia, el camino es Cristo, el domingo, voy a continuar con este seminario, porque esto está muy poderoso, a las 8 de la mañana, y a las 10 de la mañana, les amamos, les bendecimos, y como dice nuestro Señor, el Ruajacodes, el Espíritu Santo, sean felices, el Espíritu Santo les dice, Chabat, Chalón, bendiciones.